Minecraft en un minuto Tuyo que es la selva así que vamos a talar un poco de madera que es lo típico ¿no? que se suele hacer Pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a pillar la madera de este árbol y me voy a hacer las herramientas básicas de madera Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Luego pasaríamos a la era de la roca, la era de la piedra. ¡Oh! ¡Tenemos, tenemos hierro! ¡Tenemos hierro! Vamos a por comida, jiji, jaja. Tiras. Aquí se acaba el Minecraft. No se acaba, amigos míos. Nosotros somos más listos que el dragón. Pues lo vamos a invocar. ¡Oh mío! ¡Te ¡Oh! Uh, ¡El dragón! ¡El dragón! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Hay que ir a por el dragón. En 3, 2, 1. ¡Ay!